Stephen Strange ¿Puedo ofrecerle algún consejo? Forget todo lo que think que sabes Hola chicos de Play soy Mim Silva Y acabamos de ver Doctor Strange, Hechicero Supremo Y aquí van sus 5 puntos Sin spoilers Eres un hombre mirando al mundo por una caja Y has pasado tu vida intentando ampliarlo en Doctor Strange conoceremos la historia de Stephen Strange, un doctor brillante y escéptico, muy orgulloso, que después de un accidente fatal que le deja muy inhabilitadas las manos y ya no va a poder volver a operar, sale al mundo a buscar una cura, pero en lugar de una cura encuentra muchos más secretos que él tendrá que aprender a dominar. En el punto número uno ponemos los efectos visuales y de sonido que podemos ver en Doctor Strange, ya que se presta bastante todos estos viajes místicos que Doctor Strange hace, los cambios de gravedad. Entonces se ven perfecto, es un gran, una gran muestra de cómo el avance tecnológico está llegando al cine y pues Marvel lo aprovecha al máximo. Te recomiendo ver esta película en IMAX. Número 2 tenemos que poner el cast porque todos lo hicieron increíble Pero les voy a hablar específicamente de mis favoritos que fueron estos Comenzando con Benedict, Steven Strange Que nos regala un Doctor Strange fascinante y perfecto Porque además tiene unos cambios de humor y de pensamiento Que van muy de acuerdo con Doctor Strange y quedaron le quedaron perfectos Va de soy el super cirujano, orgulloso, engreído a... Soy el hechicero supremo y debo salvar a la humanidad y no preocuparme solo por mí. Wow, estos cambios le quedaron perfectos. Vamos ahora con Rachel McAdams, a quien debo mencionar porque además de que soy muy fan, lo hizo muy bien, hay que admitirlo. Es nuestra Mean Girl, ha crecido para convertirse en la eterna enamorada de Doctor Strange. Además de que es muy graciosa cuando descubre todos los poderes que Steven tiene, entonces la van a amar. Y finalmente... Tilda Swinton, nuestra sensei, que nos enseñan a convertirnos en hechiceros supremos, se lleva toda la película o la mayor parte, no tal vez no toda, pero sí la mayoría, con todas sus enseñanzas y la paz que transmite. Benedict It's utterly inspiring, the cast of this film. I play Christine Palmer, an ER trauma doctor. Stephen and Christine were involved in this A relationship. And then as his life starts to fall apart, the relationship becomes much, much more strained. She deals in magic, in real, proper, en el punto número 3 tenemos que poner que Doctor Strange es la perfecta continuación de todo lo que nos ha venido presentando Marvel. Así que después de esto nos aguarda muchísimas cosas más porque Doctor Strange da pie a un gran universo cinematográfico de los superhéroes. ¿Por qué estás haciendo esto? En el punto número 4 debemos hablar de las dos escenas post créditos que hay. Ya vieron. Una y dos, para que no se salgan luego, luego. No sean se como niños rapta. O sea, se esperan hasta el final de todos los créditos porque seguro las van a amar y retomando lo que dije en el punto 3, es una perfecta continuación del universo Marvel. Es extraño en el caso, supongo, sin duda, que ha flotado bajo el radar hasta ahora, dentro del universo cinématico Marvel porque es una gran presencia en los cómics. Creo que lo que hemos visto pasar dentro del universo Marvel es esta cotería de superhéroes y creo que ahora estamos en el momento en el que este universo, incluso dentro de nuestro mundo, está empezando a explotar en otras dimensiones. Strange is a very natural bridge between what we know of en el punto número 5 debemos poner que el villano de esta película oh, tal vez no es el más impactante. A algunos les gustará, a otros como a mí tal vez no. Y yo creo en mi humilde opinión que el verdadero villano de esta película es Stephen Strange porque con todo su orgullo, su ego y sus barreras mentales no logra convertirse en hechicero supremo. Entonces tiene que romper con todo esto, hacer un viaje de introspección y en verdad buscar como su paz interior para para poder salvar a la humanidad. 5 puntos sin spoilers de Doctor Stretch, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y vayan a la cajita de descripción por nuestras redes sociales porque tenemos premios para ustedes. Muchas gracias Disney por invitarnos a ver Doctor Stretch, soy Mip Silva, hasta la siguiente película.